Sofía Vergara ganó una nueva batalla en la guerra judicial que la enfrenta a su expareja Nick Loeb. Por los derechos sobre unos embriones congelados, informaron medios estadounidenses. La Corte Superior de Los Ángeles ordenó que Loeb no puede hacer uso de esos embriones sin el consentimiento explícito y por escrito de la actriz colombiana, detalló el portal Page Six. Vergara y Loeb decidieron usar el método de fecundación in vitro y congelaron embriones cuando eran pareja. Su relación sentimental comenzó en el 2010 y en el 2012 se comprometieron, pero en el 2014 rompieron y poco después comenzaron unas disputas en los juzgados por los embriones congelados que se han alargado durante años.